晚安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 ¡Ay, ya lo tenía, weón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Puta madre! Sabia, ah, no, no Primer fail fuerte, no jodas O sea, había pasado la nave de. ¿Cómo se llama la parte? Ya, ya ni sé, weón O sea, primera pasada de sería un 92 O sea, ni 84, ni 86, ni nada 92 Esa parte era facilísima, weón ¿Cómo muero? ¿Cómo muero ahí?